Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Android. Hoy les quiero compartir las 5 aplicaciones para empezar su canal de YouTube. Ok, si quieres saber cuáles son estas 5 aplicaciones, quédate aquí que después del logo comenzamos. Ok, amigos, como les iba diciendo, vamos a ver estas 5 aplicaciones para empezar con su canal de YouTube. Ok primeramente les voy a presentar esta aplicación que se llama App Hunt en la cual tú puedes checar aplicaciones que están en digamos en un top de las mejores aplicaciones que están hoy en el mes de noviembre diciembre todo dependiendo decir, en el mes que esté como ven aplicaciones de septiembre octubre noviembre y diciembre aquí están las aplicaciones que más que más se han destacado en este mes así que si quieres utilizar esta aplicación te la estaré dejando ahí debajo de la descripción para que tú vayas y la descargues la segunda aplicación la que yo utilizo es esta de youtube Studio. esta es la segunda aplicación de youtube que yo utilizo para poder responder los comentarios checar las vistas que ha tenido mis videos y yo creo que a ti te va te va a servir para empezar tu canal de YouTube como bien podemos checar nuestros videos los análisis tienen panel para saber cuántas vistas lleva tus videos ok como ve ahí está yo utilizo esta si quieres ahí mismo te la dejaré en la descripción para que tú vayas y la descargues ok la tercera aplicación se llama TagQ esta aplicación te ayudará a buscar los tags o las etiquetas más populares para tus videos de YouTube solo ponemos lo que queramos buscar y le damos buscar y como ven ya ha salido las posibles etiquetas que nosotros podríamos eh, ocupar en, para nuestros videos seleccionamos cualquiera de ellos y en la parte derecha está para copiar damos clic ahí se ha copiado las etiquetas ok si quieres esta aplicación te las dejaré ahí en la descripción para que ustedes vayan y la descarguen directamente desde mi blog ahí estarán todas estas aplicaciones que estamos viendo en este video. la cuarta aplicación se llama Subscriber time escriben con de real time es una aplicación que nos ayuda a checar las visualizaciones de suscriptores de nuestro canal como ven que podemos ver en tiempo real las suscripciones de nuestros de nuestros seguidores que se han suscrito a este canal ¿Okay? igualmente vemos las visualizaciones la cantidad de video que hemos subido ¿Okay? bueno también estará ahí en la descripción para que tú vayas y la descargues desde mi blog estarán ahí estas aplicaciones recuerden visitar mi blog ¿Okay? la última aplicación se llama riser esta aplicación es muy buena la recomiendo mucho para poder tener visualizaciones y conseguir suscriptores basta con ver alguno de estos videos en en la parte izquierda donde dice evaluar nos muestran algunos videos. como ven tendríamos que nosotros darle clic y en y mirar por lo menos un minuto para poder ganar 30 puntos. Y recuerden entre más minutos vean les dará hasta 200 de créditos. que podemos evaluar si, si el video te gustó o no te gustó. Aquí tiene las diferentes opciones. Okay. Y en la parte izquierda también vemos nuestro perfil. Nosotros también podemos destacar algún video. Y nos pide un límite de unos 25 mil créditos en veces que tenemos ese crédito nosotros podremos destacar un video Para que nosotros tengamos visualizaciones o vistas en este video Y así poder ganar las vistas o suscriptores para nuestro canal Y así crecer rápidamente este, Como ven es una buena aplicación ahí se la estaré dejando en la descripción para que ustedes vayan y prueben esta aplicación también les recuerdo que esta aplicación les estará dando créditos gratis conforme ustedes vayan viendo video ahí les estará dando las cantidades y regalando los puntos ¿sí? también este les estaré dejando algunos este un código para canjear los puntos mínimo creo que te van a dar unos 1500 puntos o 1000 puntos no me acuerdo pero ahí le estaré dejando el código para que ustedes la cambien y canjeen estos puntos aquí está mira este es mi código para que ustedes vayan y ganen 3000 de puntos así que ya saben se las estaré dejando ahí en la descripción y canjeen ese punto para que ustedes tengan los primeros 3000 puntos y puedan destacar su video Okay. Les recomiendo mucho esta aplicación se llama Razer Así podrás crecer en YouTube ¿sí? mucho más antes de lo pensado Así que recuerden estas son las 5 aplicaciones que hoy se les estaré dejando ahí Recuerden si les gustó alguna aplicación Les invito a regalarme un like si les gustó el video Comenten qué aplicación quieres ver en el próximo video y si quieres que te mande algún saludo, coméntamelo ahí abajo para que te mande algún saludo. Recuerda seguirme en las redes sociales que aparecen en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y no olviden visitar mi blog. Así que una última cosa te pido, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube les notifique de cuando estemos subiendo un nuevo video. Este es todo de mi parte y nos vemos en un próximo video.